Cualquiera que hayamos tratado con niños, habremos observado cómo disfrutan de correr, de saltar y ya no digamos de los columpios. Las vueltas, la velocidad, la sensación de aventura que causan las alturas y los desafíos del equilibrio. Todo esto no es solo atrayente, sino necesario porque está permitiendo a su cerebro descubrir, aprender y adaptarse al entorno. En España casi 10 millones de peques menores de 14 años sueñan con la idea de empezar a salir a la calle de nuevo a partir del próximo domingo. Hoy en Crecer con Paloma Hornos vamos a buscar la mejor forma de aprovechar esos ratitos de salida para que pese a que no sean lo que ellos esperan, los disfruten a tope. Para aportarnos consejos, pautas, trucos y soluciones para esas tan ansiadas salidas, hoy nos acompañan Edith Bockler, psicoterapeuta, especialista en niños y adolescentes, con su consulta en la Unidad Infantil del Hospital de Día Psiquiátrico Infantojuvenil de Leganés. Buenas tardes, Edith, bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, Paloma, y gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí, sin duda. También nos acompaña Inmaculada Buitrago, coach de crianza y mamá de una niña de 6 años. Bienvenida Inmaculada, buenas tardes. Hola, buenas tardes Paloma, buenas tardes a todas. Gracias por esta oportunidad de poder conversar con vosotras, un placer, gracias. Seis años tiene África, o sea que ya es una de esas que sueñan con salir de nuevo, ¿verdad? Bueno, pues sí, ya tiene seis añitos y la verdad que tiene ganas, pero lo está llevando ah, muy bien hey, y bien. con tranquilidad. La verdad que es un ejemplo. Sin duda. Y por último, Ana Belén Medina, responsable del área de formación de la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness, FEDA. Gracias, Ana, por descalzarte hoy tus deportivas para traernos pautas y dinámicas. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ti por invitarme. Tenemos un montón de cosas por delante, así que sin más preámbulos, comenzamos. Durante las últimas décadas se ha observado que los niños juegan menos con otros niños y, lo ha, y no lo hacen en demasiados grupos mixtos de edad, tampoco juegan demasiado a juego independiente sin tener la mirada vigilante del alumno. De manera paralela se ha producido un incremento considerable de trastornos de ansiedad, depresión, tristeza, impulsividad en niños y jóvenes. Edith Bockler como psicoterapeuta de niños y adolescentes, ¿cómo se relaciona la falta de juego social con esos trastornos? Bueno, el juego es el constituyente de la subjetividad de un niño, es aquello que él necesita para poder eh, aprender y conocer al mundo, conocer a sí mismo, Primero, su primer objeto de juego es el mismo, y en ese, digamos, eh, jugar... Eh, que pasa, digamos, de lo individual a lo social, eh, el niño consigue eh, manejar, por así decir, todo lo que es placentero, pero también todo lo que es para él displacentero o, o traumático. Entonces, eh, si convenimos en que las condiciones actuales eh, de, de vida eh, producen eh, oportunidades, digamos, de encuentro que están a lo mejor demasiado pautadas, eh, en el sentido de, eh, si nos referimos a niños especialmente, viviendo en grandes ciudades, eh, uh -huh. tenemos eh, horarios determinados por los colegios, eh, por las, en la enorme carga de actividades extraescolares eh, que pueden, en algunos niños, digamos, eh, conducirles a eh, dificultades, digamos, en el encuentro consigo mismos, con la posibilidad de explorar, de hacer experiencia, eh, de equivocarse, porque a lo mejor se dan circunstancias en las que, la que está todo muy rigidizado, muy, muy eh, pautado. Si es a ello, a lo que te refieres al decir, bueno, que, que hay menos juego social. Yo considero que, que bueno, que el colegio u otros escenarios, son espacios de, de encuentro, ¿no? Y de ahí el enorme valor que tienen. A día de hoy, si le preguntas a un niño del confinamiento, a los que llevan encerrados, eh, uno de los deseos más grandes, eh, no importa las edades, es volver al cole. Y cuando le preguntas con más precisión, es volver al juego, al encuentro con los amigos, a lo que ellos consideran un espacio posible de aprendizaje, no solo el formal, sino también el que da el juego, que es lo sí. informal, ¿no? Claro, y... claro. O sea que sí, realmente, de hecho, la, la gran eh, duda que existía hasta que ahora nos han permitido que, que salgan a la calle es necesitan jugar, no nos olvidemos de ello, necesitan jugar. Porque el juego... Realmente es la primera actividad de un niño es lo que su cerebro espera. Juego, juego, juego y sobre todo aquellos relacionados con la actividad física y preferiblemente al aire libre. Les hemos tenido seis semanas encerrados, sobresupervisados. Edith, para que su cerebro se pueda volver a esponjar, ¿qué actitud recomiendas a los padres que mantengamos durante estas salidas que vamos a comenzar a tener la semana que viene? Pues yo entiendo que eh, nos lo hemos puesto un poco difícil al haber puesto en el afuera eh, una situación de peligro y de hostilidad, mayúscula, digamos, eh, demasiado grave para los niños. Pero del mismo modo que un niño reacciona eh, de acuerdo a sus condiciones, a su propia historia, al propio contexto en el que vive, ...las condiciones de seguridad, digamos, con el adulto que le acompañe... Eh, ...serán muy semejantes en casa que en la calle. Si es un niño que está en un entorno que le da tranquilidad y seguridad... ...aún en el, la tormenta que está significando este COVID... ...será el mismo niño en la calle que en, que en la casa. Eh, las, la posibilidad de hacer experiencia la tendrá en un sitio y en otro. Yo entiendo que, eh, más que nada, hay que darle a esta nueva apertura a la fuera, eh, no un grado de excepcionalidad, sí quizás un momento especial en el que, bueno, hubo un antes y un después del, del confinamiento, pero creo que desde los padres hay que poder establecer una cierta naturalidad que incluya la prudencia, eso sí pero también naturalidad, y que ellos también formen parte de qué es lo que vamos a hacer al salir fuera, ¿no? Es decir, que, que deje de ser algo eh, que solamente los padres puedan guiar, sino que el niño, de la mano de su padre, para los más pequeños, si lo digo, también pueda decidir si quiere salir, cuánto tiempo quiere salir, si le da miedo o no le da miedo, escucharles mucho a ellos. Hay muchos niños que teniendo la oportunidad de salir, porque ya hay un colectivo grande que tuvo autorización para salir, que son los niños con dificultades y con trastornos, no todos eligieron salir. Con lo cual creo que los padres tienen la tarea de ir eh, aportando esa gradualidad que cada niño necesite. Habrá quienes aprovechen hasta el último segundo, uh -huh. si se va a tratar de una hora, pues apurar esa hora y habrá quien a los 10 minutos sienta que no lo necesite. Y no será igual para un niño que para otro, porque cada niño digamos, tiene su digamos, modo de estar en el mundo, e incluso su modo de estar fuera de su espacio protegido, que es la casa. Entonces creo que de los padres yo diría que estén muy atentos a las necesidades de cada uno de los niños con los que sale a la calle. Incluso no van a ser iguales para tres hermanos que salgan, ¿no? Claro. Es decir, puede que cada uno necesite cosas distintas. Tendemos a subestimar la capacidad de los niños de entender las situaciones, pero lo cierto es que saben medir mejor los riesgos de lo que creemos. Si observáramos a un niño en la playa, tiene clarísimo hasta qué altura pueden llegar las olas antes de tener que salir corriendo hacia la arena y pocas veces una ola le coge desprevenido, ya que su cerebro activa mecanismos para identificar el límite a partir del cual está el peligro. ¿Cómo podríamos explicar a nuestros peques los riesgos, o no, que, que entraña salir y no guardar la distancia de seguridad, tocarlo todo, acercarse a otros? ¿Cómo nos aconsejas que lo hagamos? Yo entiendo que eh, este tema seguramente en muchas casas ya, eh, independientemente de, de esta fecha que, uh -huh. que existe, ya debe haber sido tratado, ¿no? Es decir, si son niños que pongamos por caso, están pendientes de las conversaciones de los adultos, no digo necesariamente de las noticias, porque no sé si es lo pertinente en estos días eh, ponerlos frente a las noticias, pero creo que la noción de distanciamiento social, de lavado de manos, o de no tocar digamos objetos digamos que no han sido previamente, entre comillas, desinfectados, eh, son nociones que me parece que ya deberían estar incorporadas, incluso entiendo, y yo lo vivo en mis pacientes, eh, desde edades muy, muy, muy tempranas, ¿no? Porque, porque ha sido aquello que eh, nos ha, en cierto modo, defendido o nos ha dado esa pequeña herramienta con la cual luchar, ¿no? Es decir, uh -huh. ¿qué podemos hacer para cuidarnos? Pues, tal, mantener esta distancia. Es decir, creo que... Eh, como tú te referías a las olas, yo creo que también ellos han entendido ya eh, esa circunstancia. Que puestos en la prueba de la salida todo eso, <risa> haya que volver a recordarlo, pues sí, el juego, digamos, tiene mucho de repetición, lo sabemos todos los que estamos con niños, que hay que repetir y repetir para poder incorporar algo. Quizás eso es Digamos, va a ser algo que a los padres también les tocará, digamos, eh, confrontar, digamos, con los niños. Qué se dice antes de salir, qué se dirá durante, al regresar, eh, cómo ir ayudándoles a recordar cuáles son las pautas. Me parece que, que ahí hay una tarea que, que tiene que ver con la repetición, pero que los niños están acostumbrados a, a saber que algo lo pueden eh, hacer propio, muchas veces, solo cuando lo reiteran y lo reiteran, igual que ese cuento pedido de ser leído infinidad de veces hasta poder incorporarlo. Y yo creo que se van a incorporar a nuestra vida muchas de estas pautas que nos están poniendo para salir, digamos, al, al mundo. Las salidas, bien sea a la calle o al campo, les aportan sin duda un montón de estímulos distintos a los que llevan semanas acostumbrados. Podemos aprovechar para vivir esos paseos como un venga, camina, muévete, salta ahora que no hay un vecino debajo o, por el contrario, podemos aprovecharlos para estimular su mente. ¿Qué nos invitas a hacer a los padres para que favorezcamos que esas salidas les permitan desfogarse 360 grados? Es decir, que, que no se limiten a correr y saltar, sino que se nutran, se estimulen porque llevan metidos en casa mirando cerca con unos estímulos muy concretos y ahora ¡guau! salimos a la calle. ¿Qué nos recomiendas que hagamos a los padres? Bueno, salen a espacios conocidos, ¿no? Porque creo que la distancia sí. permitida es solo es de... Muy limitada. De un kilómetro, entonces no, no van al Mato Grosso ni, ni no, al Himalaya, no. ¿no? Es decir, van a explorar territorios conocidos, pero ansiados, eh, yo creo que... Si bien seis semanas es muy cargante, eh, guardan memoria de, de todos los, los espacios que son sus habituales, digamos, de, de recorrido. Yo trataría de naturalizarlo todo eso. Yo creo que los niños hacen experiencia de todo, esa experiencia, digamos, es la que va construyendo su subjetividad y no me marcaría propósitos pedagógicos eh, ni didácticos, sino esencialmente lo que es la vida más normalizada, experimentar, y cada uno lo hará en su estilo y a su manera. Algunos lo harán desde el asombro, eh, otros eh, puede que lo hagan desde eh, la, una cierta indiferencia, pero que a lo mejor solo expresa otros sentimientos que pueden estar detrás de, de temor, yo les dejaría que experimenten no, no creo que podamos Hacer de un paseo Que es algo absolutamente normal Un evento excepcional Lo excepcional es eh, Que hubo un antes en Que se hacía de una manera Y un después que tiene nuevas reglas Pero el paseo en sí Como algo de experiencia De contacto con el aire libre Con los vecinos Con las tiendas habituales de tu barrio Eso creo que es lo que permanece para el niño, y eso le da garantías, le tranquiliza. Claro. Sí. Ve al mundo tal como era cuando él lo dejó de ver, ¿no? Y no creo que haya algo más, eh, que le dé más confianza de reencontrar las cosas algo parecidas a como estaban. Quizás la sorpresa de ver que muchas tiendas están cerradas, la tienda de chuches, o o las habituales en donde él podía, digamos, reconocer la vida del barrio. Pero todo eso no deja de ser un aprendizaje y una experiencia. Eh, yo creo que tenemos que acompañarla con naturalidad, y lo vuelvo a decir, con la prudencia que, que supone esta situación. Pero mm, creo que ellos eh, no necesitan que les digamos, eh, ahora toca... Correr, digamos, porque el que sienta ganas de correr lo, nos lo hará saber, digamos, uh -huh. eh, claro, su cuerpo se lo pedirá, y habrá otro que querrá quedarse pegadito a mamá y a papá, y valen los dos, ¿no? Es decir, y dejarles a cada uno que lo hagan a su ritmo, porque a lo mejor al principio no quiere correr y luego de dos o tres días sí. Me parece que no eso hay que ser muy respetuoso del modo en que cada uno vuelva a vincularse con un espacio conocido, pero que a lo mejor tiene algunas características que por todo lo que está sucediendo lo hemos convertido en amenazantes, ¿no? Entonces que cada uno de ellos vaya encontrando, veamos, la relación con ese lugar que la vaya retomando de nuestra mano, veamos, eso sin ninguna duda. Hablamos de jugar y se puede jugar solo, se puede uh -huh. jugar en compañía y de hecho el cerebro también necesita aprender a aburrirse. ¿Qué beneficios tiene para el niño aburrirse? Aburrirse suena... Es, es que la palabra aburrirse es como muy eh, negativa, pero es... Eh, el, o sea, ¿Qué beneficios tiene para el niño no hacer nada, sin un plan? Simplemente, no sé, embelesarse o embobarse o como queramos llamarlo. No jugar, no obligarles, alimentarles, hacer cosas, siempre estímulos, estímulos. Sí. ¿Qué beneficios tiene? Eh... Tiene muchos eh, beneficios, porque estamos hablando de un reposo, de una pausa en, en la actividad, que eh, puede, y la mayor parte de las veces, conduce a un nuevo espacio de creatividad, digamos. Esta, este aspecto de... Eh, hay algo que se queda como un poco detenido, o que se me acaba, digamos, eh, algo que venga dado de afuera, ¿no? Como eh, me refería antes a las actividades extracolares, que van reglando todo lo que el niño tiene que hacer, y de repente no está eso. Eh, se le agotó el tiempo o que le han pautado los padres para que pueda conectarse con las pantallas, pongamos por caso, ¿no? Digamos que, que sabemos sí. que eso ocurre en casi todos los hogares. Eh, ya se terminaron las horas de las actividades, de merienda y tal, y empiezan a quedar espacios libres de, de imposiciones. Pues ahí es una oportunidad, una oportunidad para el encuentro consigo mismo y para pensarse de un modo distinto y muy, de, digamos, de, de a poquito, pensar qué puede hacer él nuevo, diferente, para volver a sentirse, no sé, a gusto, creando una nueva actividad. Yo creo que el aburrimiento en realidad es la oportunidad para crear, no es la oportunidad para eh, que sea un momento, digamos, horroroso, que hay que tratar de, de, de evitar llenar, ¿no? ¿no? de, de llenar sí. con ruido y con, con actividad uh -huh. perteneces a Forum Infancias Madrid que es una agrupación de profesionales sensibilizados en cuidar y proteger la infancia y la adolescencia Foro Infancias Madrid está compuesto por profesionales de la salud, de la educación, de los servicios sociales, filosofía, antropología. ¿Cómo nació Forum Infancias Madrid? ¿Qué, qué visteis en esta sociedad actual o en vuestras respectivas consultas para que planteaseis la necesidad de crear esta agrupación? Bueno, esta agrupación eh, tiene su origen en una una idea y un proyecto que surgió en Argentina hace ya más de 15 años eh, y que de algún modo estuvo preocupada por eh, aspectos, digamos, que tienen que ver con eh, cómo la infancia y la adolescencia eh, está sufriendo un exceso, digamos, de patologización, es decir, de convertir muchos aspectos eh, de lo que es el desarrollo del niño, en cuanto se escape algunos milímetros, digamos, de la normalidad esperada, eh, convertirlo ya en, en patología. Y por otro lado, también eh, sintiendo que muchas de esas eh, dificultades, que son inherentes a la vida, ¿no? Es decir, que, que pueden eh, ser los modos en los que un niño atraviese eh, situaciones que para él puedan ser difíciles o para la, la familia. Es decir, un duelo, un duelo no me refiero solamente a la, a la muerte de alguien, sino a una pérdida o de un trabajo o de la casa donde antes vivían o porque se han trasladado, todos esos eventos de vida que pueden producir eh, en niños y adolescentes eh, estados de ánimos o conductas que, que pueden, digamos, eh, ponerlos tristes o ansiosos eh, pueden en algunas situaciones eh, ser entendidas eh, de una manera eh, como sobre eh, patologizada es decir, uh -huh. considerar que ahí hay un problema de orden psicológico donde en realidad hay un problema de vida mm, y Digamos que en muchos casos se resuelve a través de medicación, cosa que eh, entendemos que solo tiene que ser utilizada en aquellas circunstancias en que realmente sea pertinente, que las hay, y, y en eso no nos oponemos a que se utilicen, sino que su uso sea muy cauto. Hay en este momento en la sociedad eh, como una necesidad de tener un niño ideal, eh, mm. Que no, que no es tal, en donde se están dando diagnósticos de hiperactividad a edades tan tempranas, cuando lo que realmente corresponde a, a las... En realidad, con lo que es el desarrollo de un niño, veamos, no, no, no cuadran las cuentas. Y eso es Forum Infancias Madrid. Forum Infancias es un espacio en el cual queremos concienciar a la sociedad de una mayor normalización y una mayor comprensión de la subjetividad del niño y de lo que es el desarrollo, sin considerar que conductas levemente atípicas tienen que ser medicalizadas, ¿no? Así esa sería la, la, la idea. Pues muchas gracias, Edith, por cada día cuidar de la salud mental y emocional de nuestros niños y jóvenes, y hoy por ayudarnos a convertir esas deseadas salidas en momentos de normalidad. Ana Belén Molina lleva desde 2005 siendo monitora profesional de fitness y su trayectoria le ha llevado a convertirse en la responsable del área de formación de la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness, FEDA, en Madrid. Era importante que Ana estuviera en este programa porque desde el aspecto de la liberación de energía y de endorfinas que produce la actividad física, yo quería que nuestros oyentes contaran con el punto de vista de una profesional. Ana. El tiempo que nos va a permitir, que se nos va a permitir sacar a nuestros peques de casa es cortito, con grandes limitaciones en cuanto a distancia y actividades, no parques, no columpios, acompañados, sin interacción con otros niños. ¿Cómo podemos orientar estas salidas para que les resulten divertidas, movidas, estimulantes? Bueno, en principio lo fundamental es intentar crear un hábito al niño y... No puede ser, eh, si nos dejan salir una hora, pues vamos a salir una hora directamente. Yo creo que al igual que en un deporte, cuando comienzas tienes que ir poco a poco, pues yo sí que incitaría a los papás a que esos paseos pues, sean breves y que sobre todo se vayan, vayan tomando conciencia social sobre cómo tienen que actuar. Es decir, eh, te vas a venir conmigo a la frutería, pero no a la frutería de un gran supermercado, sino una frutería de aquí, que conoces al señor que está aquí a la vuelta, que tiene una frutería y te vienes conmigo. Y ese paseo que se convierta pues, en, en un juego. Puedes ir, por ejemplo, vamos a ir eh, abriendo los brazos y haciendo giros. Y al final eh, se convierte en movilidad también para el niño y para él es algo como habitual ir a a esa frutería y ya de paso, pues lo que ha hecho un poco Edith, eh, acostumbrarle a lo que viene ahora, que es que en la cola de la frutería ya no puedes estar detrás del Señor, sino que tienes que separarte. Entonces, si tú lo vas viendo como algo natural, de eh, venga, vámonos, te vienes conmigo a la frutería, sin causar ningún daño, ningún sin ningún trauma y que si el niño le apetece ir contigo, pues que forme parte de ese juego, ¿sabes? Y luego, sobre todo, intentar que sea dinámico, ya que llevan mucho tiempo encerrados, hay niños que por suerte tienen casas de 100 metros cuadrados y niños que tienen casas de 40 metros cuadrados. Entonces, no han podido moverse ni generar una actividad física y la serotonina, que bien sabes tú que es muy importante generarla, pues al final eh, es súper importante porque para, también forma parte de la formación de los huesos y, y los niños necesitan moverse. Y simplemente ese paseo, aunque solo vayamos a la frutería 10 minutos, aunque vayamos... Eh, ¿Me acompañas a tirar la basura? Simplemente eso, me acompañas. No, eh, le estás incitando a que se mueva, pero no lo estás obligando, porque en cuanto obligas a un niño a hacer algo, ya dice no. Y, y bueno, que poco a poco se vaya haciendo más largo. Y que luego, sobre todo, eh, si en un paseo de 20 minutos, que sean 25, que luego otro día sean 30, y que en ese paseo que ya es más largo, pues, por ejemplo, podemos incitar al niño a realizar una gincana. Desde el comienzo de la entrada de casa. Eh, puedes decir antes, decir, mira, ahora vamos a dejar los zapatos de estar por casa en, en la puerta y nos vamos a poner los nuevos y, y vamos a ir haciendo unas pruebas y a ver quién es el que gana, ¿vale? Si por ejemplo van dos. O mira, cuando regresemos a casa, si hacemos todas las pruebas bien, pues podemos, podemos hacer algún algún pastel, por ejemplo, o cocinar juntos, algo que al niño le motive a, a estar con sus padres, por supuesto. Con lo cual, tal y como decía Edith, no se trata de, nos dejan salir, guau, nos vamos a la calle, sino, ¿quieres salir conmigo? O sea, se abre la oportunidad de hacerlo, no la obligación impuesta de, el lunes tengo a ver cómo me organizo yo mi cabeza y mis horarios, porque claro, si tengo que, tengo, te, que tengo que, eso no consiste en tengo que, ¿verdad? No, y que sobre todo, por ejemplo, eh, los padres, no olvidemos que por suerte hay algunos que todavía están teletrabajando, claro. que están en casa, que tienen una gestión y que el obligar a salir al niño les implica también a ellos un estrés, porque ese estrés al final lo transmites al niño. Entonces, que, que haga, si tú tienes que tirar la basura, pues te pones tú una meta, sobre todo que él vea, que tú, tú le haces partícipe, no que le obligas a, a hacer algo. Eso es fundamental. ¿Y qué juegos o qué actividades recomiendas que se hagan para aprovechar esos ratitos de, de esparcimiento de luz natural, de sol, de aire uh. fresco, que nos ofrecen esta, este desconfinamiento parcial? Bueno, a ver, eh, hay que gestionar un poco el tema de las edades porque no es lo mismo un niño... Que tiene cuatro añitos, que otro que tiene diez, por ejemplo. Sobre todo con el de cuatro, sí que le gestionaría el tema que he comentado antes de jugar con ellos a una gincana y que vayan cogiendo el hábito, eh, los 21 días estos que todos conocemos, <risa> que vayan generando el hábito de cómo tienen que salir a casa, cómo tienen que salir de casa. Entonces, eh, por ejemplo, pues edades hasta los seis años, siete pues yo sí que les eh, haría tipo juegos en cada parte que vayas. Pues si nada más salir, venga, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lavarnos la mano, bien, venga. Eh, aunque sea le compramos un jabón que a él le resulte con un aroma eh, que a él le resulte eh, atractivo. agradable, atractivo y simplemente por el hecho de cambiar el jabón claro. ya sé es que ya eso les motiva a lavarse las manos porque les huele a caramelo por ejemplo y eh, pues venga vamos a hacer pues por ejemplo podemos salir por la puerta de casa y simplemente jugar al oro plata que hemos jugado toda la vida que es poner un pie delante del otro vale que eso también le favorece el equilibrio al niño que cuando vea la luz y, y al final sales en un espacio abierto y generas equilibrio, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Ese es un buen juego para llegar. Luego otro, por ejemplo, pues si tienen que ir de la mano, pues brazos alargados. Y venga, vamos a movernos en un círculo y tenemos que saber que por aquí no puede pasar nadie alrededor nuestro, por ejemplo. Eso sería... Un, un buen juego y por ejemplo dar pequeños saltitos con, con los niños ¿eh? pues venga vamos a jugar con las baldosas de los suelos venga quieres que vayamos por la acera y vamos saltando una baldosa y otra por ejemplo al final él se está moviendo está disfrutando de ese paseo sin apenas darse cuenta de lo que realmente está pasando a su alrededor y, y ya está y sí que es verdad que seguramente pasen por delante de un parque y digan, podemos jugar. Pero ahí están nosotros para decir, pero no estamos jugando ya, venga, mm. anda, vamos a jugar nosotros. Claro. Es, es fundamental, es fundamental decir, no, si estamos jugando nosotros, no quieres jugar conmigo, venga, hombre, vamos a jugar, ¿sabes? Y luego eh, el tema de los un poco más mayores, a partir de 8 a, a los 14 años y tal, eh, ellos sí que deben ser un poco más conscientes de actividades físicas que podemos realizar con ellos porque solamente ir a, ya sé que nosotros no podemos hacer deporte, pero ir a tirar la basura de una carrera y volver yo te veo desde aquí, venga, simplemente eso, para ellos también porque pienso que las, los niños de 12 años sí que son ya más conscientes y tienen un poco de más miedo y hay que eliminarles ese miedo porque al final es una cosa que nos tenemos que acostumbrar. Y eso es así. O también podemos hacer, por ejemplo, a los llevarles una mochila. Venga, vamos a nos vamos de excursión y hoy nos vamos a ir de excursión a, a la tienda de, de libros. Y vamos a acercarnos porque tenemos que hacer unas fotocopias. Y por lo menos que en una mochila porque también necesitan fuerza. Y es fundamental que lleven una mochila o, o que lleven algo que les pueda pesar para que digan, ¡ay, eh, me voy a colocar en una postura correcta! Porque al final ellos llevan seis semanas, como tú bien has dicho, eh, sentados o moviéndose poco y eh, con cifosis, con chepa, porque encogidos. están con el móvil encogidos, ¡claro! claro. Y, y quizás eh, nos han puesto una mochila desde que dejaron el cole claro. y simplemente por el hecho de llevar una mochila con agua, venga, te, pero da igual la edad que sea, una mochila con agua o con algo que les permita corregir la postura, eso ya forma parte de una actividad deportiva. Muy interesante, la verdad es que son pequeños truquillos que por supuesto tú conoces y, y nos van a servir de, de ayuda a la hora de, de afrontar la salida y convertirla en algo divertido, generar, sí. bueno, pues lo que tú dices, endorfinas. Sí. Muchas gracias Anabel en Molina por recordarnos lo divertido que era jugar en la calle, ¿verdad? <risa> Muchas sí. gracias. Gracias a ti. Con Edith, nuestra primera invitada, entendimos la importancia de aprovechar esos paseos para disfrutarlo con nuestros peques. Ana nos ha dado pautas para jugar, para saltar, para correr. E Inmaculada, nuestra última invitada, Inmaculada Boitrago, nos viene a ayudar a manejar la frustración Quizá porque el paseo no era todo lo que ellos esperaban, las peleas entre hermanos, sales tú, salgo yo, tu paseo ha sido más largo, todas esas rabietillas porque a lo mejor no quieren volver a casa o no quieren salir, que ya no toca hasta mañana. Inmaculada nos va a ayudar a abordar todo el tema de emociones. Inmaculada, ¿cuánto de importante es que yo como madre maneje cómo me siento ante todos estos escenarios de tormenta? Buenas tardes. Hola, buenas tardes otra vez. Pues yo creo que es el 99% de importante porque nuestro estado emocional es la herramienta clave en, en la relación con nuestros hijos y con nuestras hijas. Entonces si, si nosotras sabemos eh, gestionar nuestras emociones y estar en un estado emocional eh, de aceptación, de serenidad, de comprensión, todo lo que suba a nivel de intensidad emocional en nuestros hijos va a ser más fácil sostenerlo, acompañarlo y ayudar a que baje. Porque, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? que aunque los niños vayan creciendo en edad, que estábamos hablando de niños hasta 14 años, para mí siguen siendo niños, aunque hablemos de pubertad, preadolescencia Niños son, claro. Niños son, niñas son. Eh, yo siempre digo que tenemos un cordón umbilical emocional, invisible, que nos une. Y que el cómo estamos nosotras les afecta mucho. Por eso no va a ser lo mismo, este, no está siendo lo mismo este confinamiento, para aquellas familias que están conectadas emocionalmente con sus hijos, que les comprenden, que les pueden sostener cuando hay desbordes, que están sabiendo afrontar la incertidumbre eh, pues con, con la mejor, eh, la mejor actitud. ¿vale? Voy a elegir la palabra actitud porque creo que es la libertad mayor que tenemos de elegir la actitud ante lo que nos sucede, es la última de las libertades, no ya lo decía Víctor frank entonces yo creo que es muy importante el cómo nosotras estemos y no sé si tienes preguntas para hacerme, pero tenía así como unas claves previas, por supuesto, Hasta adelante, claro yo había establecido cuando hemos hablado, digo pues voy a hacer como un pequeño guioncito, fantástico de, pero como previo a, a llegar al momento ese que se reduzca la frustración. ¿no? Genial, pues es por favor. Es decir, como ya prepararnos para ese momento. Y ¿no? yo decía, primero como madres, como padres, como adulto, como persona adulta que vamos a acompañar a ese niño o a esos niños en esa salida, en ese paseo, lo primero que tendríamos que hacer es poner cero expectativas nosotras. Cero expectativas en lo que va a ser el paseo y la respuesta de nuestros hijos e hijas. Porque a veces ponemos expectativas porque esperamos o que se porten muy bien o que se porten muy mal, o que vamos a hacer esto y luego eso no sale. Entonces yo lo primero que haría es decir, cero expectativas, porque las expectativas nos predisponen a la frustración propia de adultos y adultas. Y además transmitimos nuestras expectativas a los niños que luego las ven también frustradas. Claro. Entonces yo lo primero que haría es cero expectativas bajar expectativas vamos a pasear y a ver qué nos vamos a encontrar lo segundo que haría es eh, dar información a los niños esto creo que ya lo habéis compartido las compañeras pero esto es muy importante porque cubrimos la necesidad emocional que tenemos tanto personas adultas como los propios niños y niñas de tener información de tener control certeza seguridad de lo que va a ocurrir y con eso no quiero decir que haya que hacer Pautado lo que se va a hacer la salida, sino te doy información de qué está ocurriendo, te doy información de cuáles son los límites que existen por seguridad y salud que tenemos establecidos por el gobierno ahora mismo y porque ya lo saben. Hablo tanto de las distancias como del higiene como de lo que sí nos permite hacer fuera claro. o no. Uh -huh. Tengan la información y si hay algo que sí ya está establecido que vamos a hacer, a ver, yo personalmente no llevaría a mi hijo a comprar, yo a mi hija no la voy a llevar a comprar, en mi caso, porque no tengo esa necesidad, entiendo que haya familias que tengan que hacerlo, pero yo no la voy a llevar en este momento. Yo, por ejemplo, no los llevaría, si es posible, evitarlo, porque es un foco ahora mismo innecesario y porque es un tiempo muy concreto. Yo personalmente, ¿eh? esto es una... Entonces, yo le daría información de qué va a ocurrir, si vamos a salir a dónde vamos a ir... O no, les daría información. ¿Y qué podemos hacer? Ese sería mi segundo paso. El tercer paso sería escucharles a ellos. Es decir, ¿qué quieren hacer en esta oportunidad? que tienen de salir? Esto es muy, para mí es muy importante. Porque dentro de los límites que haya, creo que es importante escuchar qué les apetece a ellos hacer en ese tiempo libre. Darles libertad en su juego o en su paseo para sentir y para moverse dentro de los límites que podamos tener, ¿vale? Y no dirigir. Yo creo que ya bastante les dirigimos durante el día en casa, que en lo que se pueda dar libertad, elegir. Yo le digo porque, como no sabía muy bien cómo iba a ser la charla, yo le pregunté a la experta en casa, que es mi hija de seis años, <risa> Claro. voy a ir a una entrevista donde vamos a darle pausas y consejos a otras familias de que tienen que como, disfrutar del tiempo, de esta salida. Yo así se lo he preguntado a mi hija porque yo no soy una niña. Ya tengo 46 años, por muy experta que sea en mi materia, la experta en juego y en salidas es mi hija, en ser niña en que le apetece. Y me ha dado una lista enorme de cosas de que se podrían hacer en la calle y que a ella le gustaría hacer, incluso las que no le gustaría hacer, pero que a lo mejor a otros niños, ¿no? Entonces, confiar en qué es lo que les puede apetecer. Y. Y en toda esa lista, pues ver qué se puede hacer ese día, porque a lo mejor es hacer pintar, le apetece pintar y saltar en, en, la, en una rayuela en la calle, y lo puede hacer en una plaza o en un trocito de la acera de su casa o de la vuelta a la manzana, o puede llevar una pelota y puede ir botándola porque le mola, no puede irse a jugar a un pabellón deportivo, pero puede ir botando una pelota de baloncesto, a lo mejor chutando al fútbol es más difícil, pero una pelota a baloncesto de otro tipo puede hacerlo. Llamado un montón de ideas que luego os las puedo compartir. Entonces, no dirigir, confiar, escuchar, respetar, que es lo que le puedo hacer? Ese es el punto tres. El cuatro, acompañarles como madres, como padres, como adultos, acompañarles disfrutando de verles, de estar junto y de hacer con ellos si nos lo piden. Tanto si nos piden saltar, correr o hacer el tonto o la tonta, porque a veces tenemos muchas vergüenzas. Y a veces nuestros hijos necesitan de ese acompañamiento para poder hacerlo, sobre todo en este momento de salida. El quinto paso que yo daba era anticipar el regreso. Ya estoy llegando a la frustración posible. ¿vale? Uh -huh, claro, claro. Ya les digo, hay que anticipar el regreso. Siempre, esto da igual que haya confinamiento o no. Estás en el parque con tu hijo, con tu hija, si le dices, nos vamos, eso está pataleta segura, da igual la edad casi que tengan. Incluso si es más, más mayor, puede ser que. Más, porque quieren tener más libertad de decisión. Siempre anticipar el regreso. Bien porque llegue el tiempo que nosotras hemos estipulado o el tiempo máximo, anticipar cuándo vamos a regresar. Y darles opciones de qué es lo que pueden hacer. Es decir, porque habrá niños muy pequeños que no entiendan de reloj ni de cuánto falta. Habrá que decirles, pues, ¿qué quieres que hagamos? ¿Saltamos en esta manzana, en esta plazoleta, o en esta calle, o en este sitio y luego...? Eh, empezamos el regreso haciendo alguna actividad ¿Qué te apetece hacer en este tiempo de regreso? Darle otra vez el control ¿Eh? Estoy hablando de dos necesidades emocionales importantes Por lo menos yo así las veo Que son muy importantes en los niños Que es la de control, seguridad Tener ellos información y capacidad de decidir En su espacio de ser niños En su mundo de niños y niñas Y la necesidad emocional de reconocimiento De importancia, de que ellos puedan ser importantes, ser escuchados, tomados en consideración y prestados atención también en ese espacio. Y ya ahí, si hay el conflicto, ahí ya entramos, ¿no? Sí, eso, eso es lo que sí, te iba estoy... a preguntar. Ah, ¿Cómo? bueno, pues perdona. No, no, es no. Que, no, vale, no, he hecho así Ah, no, por favor. Al... Precisamente estaba esperando. Vale, bien, ya hemos vuelto claro, y nos encontramos no. con... Disculpa. Ahora ya ha estamos mucho... Eso, ya estamos en casa, por así decirlo, o llegando. No, y... O antes incluso, antes. porque puede ser que en el momento del aviso comience... Salte. Vuelve, el paso sexto que es el clave, que es el de todo tipo de acompañamiento emocional que hay que hacer a un a una persona y en este caso a esa persona que es un niño o una niña y tendrá unas reacciones emocionales diferentes de alta intensidad o no dependiendo de la edad, de su madurez, dependiendo de cómo es su proceso normal y habitual de acompañamiento emocional en casa, va a depender de muchos factores, no solo del confinamiento o del regreso. Entonces aquí es la clave es, uno, adulta, persona adulta. Aceptar el conflicto. Es decir, aceptar el conflicto como las tres N's que yo siempre digo: natural, normal y necesario para el propio desarrollo de, de la persona. Entonces, puede ser que va a haber conflicto y es totalmente normal. Da igual que se lo hayas explicado, que le hayas anticipado la información, que ya esté super hablado, que tenga los años que tenga. Es totalmente normal que pueda surgir el conflicto. Entonces, aceptarlo ya es parte del autocontrol y de tu herramienta emocional como madre, como un padre, como persona adulta. Aceptar que va a haber emociones encontradas en esa salida, que todo no va a ser happy forward, que se frustrará, que se sorprenderá, que se enfadará, que se reirá, que cantará. Aceptar toda la gama de emociones que va a ocurrir. Mostrar comprensión. Esto es muy importante. Porque a veces cuando le hemos estado dando información empezamos, pero si te lo he dicho antes, es que siempre me haces lo mismo, es que no se puede ir, es que todo lo haces difícil. Pero ¿por qué te portas? No, reproches fuera. Comprensión. Comprendo que te gustaría porque has estado muchos días sin salir, comprendo que ahora estás a gusto, comprendo que estás disfrutando, comprendo. M mostrar comprensión, esa palabra es muy importante porque le estamos diciendo que lo que siente es ilegítimo y importa le y Estamos importa, diciendo y que le estamos entendiendo que no hay nada malo en lo que está ocurriendo que es totalmente normal y que tiene derecho a sentir eso es otra oportunidad más de, de aprendizaje de inteligencia emocional para nosotros y para nuestros hijos no tener prisa es, dentro de ser apartado es no tener prisa no hay un reloj de llegar tarde a ningún sitio entonces no tengas prisa para comprender, para escuchar, para que tu hijo sienta, para que exprese si llora, si ríe, si patalea. No hay prisa, espera ahí. Muéstrale que estás ahí. No le retires el amor. Dale esa presencia. No le amenaces con que cuando llegue a casa va a haber un castigo. No, es todo es normal. Acepta, comprende. Ofrécele opciones. Cuando esté más sereno, dile. Mañana vamos a volver a salir. ¿Qué te apetecería hacer mañana? Que hoy te has quedado con ganas. ¿Verdad que a lo mejor esperabas que ibas a poder hacer esto otro? Comprende sus expectativas. Porque él es un niño, es una persona como tú y tiene sus expectativas que a lo mejor no te las ha comunicado pero que estaban en su cabeza y no se han cumplido. Es una persona como tú. Se enfada por las mismas cosas que tú. Se frustra por las mismas cosas que tú. Expectativas, deseos no cumplidos. Y tiene el derecho, quizás no sabe elaborar el mensaje porque es pequeño o porque no está habituado a expresarlo, porque a veces no le hemos dejado. Es una gran oportunidad para mostrarles esa comprensión, para comprenderles. Y yo, lo último que daría es, para ti persona adulta, dale a este momento de conflicto, si surge en el paseo, al, al regreso o a la llegada a casa, un significado diferente darle el significado de oportunidad es una oportunidad para amar incondicionalmente a tu hijo o a tu hija se porte como se porte es una oportunidad para que le ofrezcas un referente de gestión emocional de acompañamiento emocional donde le aceptas le escuchas, le comprendes sigues estando disponible para él es una oportunidad para crecer tú en tu inteligencia emocional como persona adulta, para desarrollarte. Es una oportunidad para conocer más a tu hijo o a tu hija, para conocer cuáles son sus deseos, sus necesidades, sus expectativas, sus anhelos. Cambia ese significado y acepta también que no te mola nada que se haya frustrado y que sí, no te claro. echas esa situación. Ese es el gran reto que tiene este momento de frustración puede ocurrir, vivámoslos como la oportunidad para conocernos para conocer a nuestros hijos por supuesto, aquí lo pido encarecidamente, como digo yo nada de castigos, nada de reproches nada de etiquetajes, vamos a intentar evitarlo en esa información previa tenemos que tener en cuenta una cosa que dijo Edith que me parece muy importante va a haber niños y niñas que van a tener miedo a salir y que a lo mejor no quieren salir, vamos a darles mucha información y a respetar sus tiempos, sus ritmos, porque a lo mejor el primer día no vamos a poder salir con ellos y no pasa nada, también está bien. Pues la verdad Yo un poco me he hecho ese esquema, no sé si me pasó de mecánica No, no, en absoluto. La verdad es que lo, lo fantástico es que nos has ofrecido unas, no solamente unas pautas, sino una estructura de todo, digamos, la, no sé si la palabra es negociación, pero sí cómo tenemos que abordar ese fantasma que podemos enfrentarnos, que es el de la frustración, el de que tengamos, y permitidme la expresión, una movida en casa, ¿no? Que nos puede ocasionar el, el, el hecho de, de salir o no salir o que la salida no cumplía con las expectativas, bien sea la del niño, bien sea la, la nuestra. Por eso, oh, gracias porque nos lo has dado todo súper estructurado y así da gusto porque no se queda en teorizar, sino son todos los distintos pasos que, que podemos ir siguiendo. Muchas gracias, gracias, gracias. Inmaculada gracias, por ayudarnos a criar a nuestros hijos y sobre todo haber sacado un, una idea que creo que es importante, con amor incondicional. Gracias. Nuestras tres invitadas nos han hablado de su vertiente profesional, pero también queremos conocer a Edith Inmaculada y Ana Belén. Y como estamos en el día del libro, os propongo un juego. Respondedme sin pensar demasiado. Eh, ¿Qué libro has leído últimamente que te ha encantado, Edith? El que estoy leyendo ahora es un libro que me ha recomendado... Hace poco un, un amigo, eh, cuando me lo mencionó en realidad pensé que era algo que podía, oh, y coincidió eh, como regalo para mi hermano, pero lo encontré muy atrayente y, y me compré yo otro para mí. Se llama La vida ante sí, eh, de Ramón Gari, un escritor francés, y me está apeteciendo mucho. Y... La vida ante sí la vida ante sí, y hablando de niños, es la mirada de, de un niño muy desprotegido y desfavorecido, criado por una adulta muy especial, también muy desfavorecida en la vida, pero que decidió que iba a ayudar a, a otros, digamos, necesitados, y en este caso eligió a los niños, y es la mirada de él sobre sobre el mundo adulto y es realmente muy, muy enternecedor y a la vez muy duro, digamos, claro, porque me la vida ante sí. La vida ante sí. Ana Belén, ¿cuál es el libro que has leído últimamente o que estás leyendo que te ha encantado, que nos recomiendes? Pues mira, estoy releyendo todos los que tenía por aquí. <ríe> Y he rescatado uno que me regaló mi profesor de matemáticas hace muchísimos años, al que le adoro y se llama Martes con mi viejo profesor, uh -huh. que es maravilloso y lo estoy volviendo a releer porque me parece un libro que lo pueden leer tanto niños un poquito más mayorcitos de 12 años como, como, como nosotros que... Que viene bastante, bastante bueno. bien. Que martes muchas con... veces dice a ver, martes con mi viejo profesor. Hay una frasecita que dice que a veces no eres capaz de creerte lo que ves. Precioso. martes con mi viejo profesor. Inmaculada, ¿qué nos recomiendas de lectura? ¿O qué estás leyendo? Bueno, yo casi tendría que decir que lo que siempre estoy leyendo son libros de niños, porque como tengo un niño tan pequeña, estoy casi claro. siempre con cuentos. Pero bueno, sí que ahora estos días de confinamiento estoy releyendo cosas relacionadas con lo que es mi vocación y profesión, para qué? no voy a engañarme. Entonces, lo que he retomado estos días es el libro de, de Lai Naron, que es el don de la sensibilidad, el, la alta sensibilidad. Porque uh -huh. yo soy paz, soy persona altamente sensible, mi hija también tengo muchas mamás con niños y niñas más, y es un tema que que es muy importante conocer no, por que sea, no es ningún trastorno es un rasgo de la personalidad pero ofrece, conocerlo ofrece mucha comprensión ver, comprensión tenemos entonces a, a las madres uh, y padres disculpa no, entonces perdón. tenemos tres propuestas la vida ante sí martes con mi viejo profesor y el don de la sensibilidad. En el programa de hoy hemos hablado de cómo ayudar a los peques de la casa a desarrollarse de una forma integral, de las actividades y ejercicios que podemos realizar para permitir que se desfoguen tras tan largo encierro de cómo lidiar con su frustración o sus enfados al ver que esos paseos tan esperados pues quizá no eran lo que ellos esperaban. Y como sabemos que todo eso es importante, te lo quisimos contar. Gracias, gracias Edith Bockler por aportarnos tu mirada profesional enfocada hacia el bienestar mental y emocional. Un gusto tenerte esta tarde. Muchas gracias. gracias. Inmaculada Buitrago, gracias por ayudarnos a no desesperarnos y hacernos la crianza más fácil ahora que las puertas de casa se mantienen cerradas. Buenas tardes, gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, a Ana Belén Medina, por recordarnos lo divertido y saludable que es correr y saltar a la pata coja. Muchas gracias. Y, como no, gracias a ustedes que nos es fiel, escuchan fieles cada semana. Por favor, cuídense mucho, disfruten de los suyos y aprovechen el tiempo de paseo con sus hijos. Son momentos especiales que van a recordar toda la vida. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, cada jueves a las 6 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos.